¿Qué color de piel tenía Cleopatra? Es un misterio duradero de este icono histórico. Sin embargo, la respuesta es que no se sabe. Cleopatra era egipcia, nacida en Egipto en la dinastía tolemaica de origen macedonio, que llevaba tres siglos en la región. Para algunos, esto significa que era blanca, aunque únicamente con esto, cada uno se imagina un tono. Sin embargo, no se conoce quién fue su madre ni su abuela materna. Por otro lado, esto tampoco significa que fueran negras, sino que se abre un abanico de posibilidades con lo que existiera en esa época y región. En todo caso, se podría descartar que fuera China, esquimal o verde fosforito.